Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, decía Milton Friedman, gran economista por otra parte, eh, falleció en 2006, decía, una sociedad que priorice la igualdad sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que, priva que priorice la libertad por sobre la igualdad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas. Ahora ya cada uno que se lo haga ver, mirar o se lo estudie. Bien, eh, hemos tenido movimientos interesantes, pero vamos a explicar varias cosas. Menudo lío tenemos con Netflix. Y a ver, bueno, ahora la explico. Eh, esta mañana ha sido muy gracioso, ¿no? porque cuando he hecho lo del 20 de abril del 90, Arthur me ha contestado en los en los comentarios: Hola, chata, ¿cómo estás? Eh, Joder, qué mal canto, ¿eh? Uf. ¿Os acordáis de dónde estabais el 20 de abril del 90? Era un viernes. Yo sí me acuerdo dónde estaba, ¿vale? Yo me acuerdo dónde estaba, estaba finalizando el instituto, acababa, tenía, bueno, cumplí 18 años en diciembre del, del 19, o sea, ya era mayor de edad, wow. eh, Ya podía entrar al bingo, entonces era algo, wow Fantástico. Eh, y me ponía a pensar, ¿no?, las cosas que, esos sueños, ¿no?, esos objetivos que tenías en aquel entonces para, para el futuro, y yo, a pesar de los pesares, pues sí pensaba, sí pensaba en el futuro, eh, y bueno, pues tengo que decir que una parte muy importante sí se ha cumplido. Me faltan retos, ¿no? Me faltan cosas. Pero bueno, tengo 50 castañas recién cumplidas, o sea que todavía tengo tela marinera por dar guerra. No os vais a librar de mí tan fácilmente. Eh, pero fijaros cómo pasa el tiempo, ¿eh? 20 de abril del 90. 32 tacos. Eh, ¿Recordáis el, el 1 de enero del 2000? Ese cambio de siglo, todas estas cosas. y ¿Recordáis los sueños, los objetivos que teníais entonces? Habría alguno de vosotros que sería muy joven, muy niño. ¿Cuántos habéis cumplido? ¿Estáis en, en camino de intentarlo? Bien, yo creo que la mayoría de la gente que está aquí en el canal sí está por eso. Es decir, eh, digo la mayoría porque sé que hay gente que está por tocar los huevos. Eh, pero... Eh, Pienso que la mayoría sí es gente que, que queréis, eh, de alguna forma, cumplir algo. Evidentemente, dice, siempre nos han dicho que el dinero no da la felicidad. Es una frase que inventó un rico, ¿vale? Para que, bueno, yo digo que el dinero no da la felicidad. Evidentemente, lo que me lo da son las cosas que me salen caras de cojones. El dinero no me da la felicidad, pero el no tener problemas para llegar a final de mes me quita de tener que pensar en ese problema y poder solucionar otros. Eh, el dinero no da la felicidad, pero cuando normalmente tengo un problema, requiere dinero. Hostias, el dinero no da felicidad, pero qué feliz soy cuando me compro un trono nuevo. ¿no? Entonces, como la felicidad son momentos puntuales, hay, hay, evidentemente, hay cosas mucho más simples que, que el dinero que te dan, hacen mil veces más feliz. Con eso estoy totalmente de acuerdo y yo soy así. Pero bueno, eh, quizás algunos en el 1 de enero del 2000 todavía eres muy jóvenes, pero joder, recordar en marzo 2020: pandemia, nos encierran, hay mucho alboroto, eh, que si teorías de la conspiración, da igual lo que fuese, no importa, eso ahora mismo no importa, lo que importa es que nos encerraron. No teníamos libertad para movernos siquiera, para movernos. Yo no podía ir a ver a mis nietas, y eso sí me jode. Eso sí me hace infeliz. Menos mal que teníamos, a día de hoy, disfrutamos de una tecnología fantástica, amén de lo que estamos ahora mismo, eh, nos estamos comunicando por ella, eh, para solventar esos problemas, ¿no? Cier entre, entre comillas, al menos temporalmente, porque claro, el abrazo, el cariño, eso, es algo que no se compra con dinero. ¿Qué objetivos os habéis marcado en marzo 2020, en toda esta temporada que no hemos podido hacer todas estas cosas que me quiten lo bailao pues yo esta semana santa la gente ha salido, ¡Ah, eres en estampida venga, vámonos, como si no hubieran mañana, bien claro, gracias a eso hay gente que dice, bueno, los políticos y estos listillos de turno dicen que, que ya eh, el problema de, del turismo ya se ha solucionado una leche, eso no se ha solucionado para nada Um, simplemente ha sido una ola, boom, bum, bum, boom, boom, y este verano seguramente pasará algo similar, pero de turismo de interior. De interior, no ha sido turismo eh, del que de, re, viene de fuera y se deja la pela. La pela, la pela. Que bueno, a ver de la pela, la pela. El tema de las comisionistas eh, es que a, a mí, como no me parece mal, o sea, tienen un trabajo, cobran una comisión. Otra cosa es que por cobrar una comisión, modifiques en exceso los precios de mercado. Eso es estafa, eso es otra cosa distinta. Vale, Pero el que ha sido comisionista, por tal, pues con una comisión de su 10%, que hay dos casos con comisiones del 10%, eh, me parecen más que correctas, muy no, son comisiones normales, o sea, los medios de comunicación son los cínicos y tienen que hacer... ¡Ah! ¡Dios mío, lo que han hecho! Un 10%. No sé. No sé si alguno... En su negocio trabaja por un 10%. Yo, por un 10%, no salgo a la calle. Ni de coña. Ni de coña. Entonces, pero bueno, eso ya será quien lo tenga que hacer, eh, ver si ha, lo, lo que ha habido ahí, porque sí que ha habido algo. Eh, feo. Aunque hay cosas bastante más feas estatales, eh, por ahí, y no salen. Es increíble eh, cómo están manejando los medios de comunicación. Es increíble. Yo tengo ganas de que lleguen las elecciones, a ver si de verdad la gente responde o se merece lo que tenemos. Tengo bastantes ganas. Bien, hay que aclarar una duda importante. Eh, una duda, una confusión. Bueno, ha habido alguien que, que os lo paso a ver, a leer, para para que, mmm, yo que sé, a lo mejor hay gente que piense igual, ¿vale? Que bueno, dice, ¿pero de verdad os creéis eso de que no quedan bitcoins en los exchanges? A ver, no es que nos lo creamos o no nos lo creamos, es que están ahí, es que es una realidad. Si, si nos gusta blockchain, si nos gusta precisamente, y más, bitcoin, es por eso, porque es limitado. Punto número uno. Segundo, es un libro que es totalmente accesible y transparente, se pueden ver las transacciones y dónde está el dinero, y, a, y, y no a quién pertenece ese wallet, pero se, si es un wallet de un exchange, se ve que es un wallet de un exchange. Con lo cual, se sabe que no están en los exchanges los bitcoin. vale La liquidez de los, de los bitcoin ha bajado y eso se ve. Ahora, si no sabes verlo, es otra historia. Pero, que sepáis, y no lo digo porque no lo he escrito, ni mucho menos, sino simplemente para que la gente tenga claro por qué funciona. Yo he contestado, quedan, pero no los que había antes, han salido mogollón. No tienes más que ver los datos on-chain. Respuesta. Cuando quieran aparecerán. Los institucionales necesitan dólares para alimentar la maquinita. Yo juraría que los institucionales lo que hacen es invertir para tener más dólares. No para alimentar la maquinita, la maquinita se alimenta sola, no le falta dólares para eso. Esos no holdean, te equivocas. Precisamente los institucionales lo que hacen es holdear a mucho más largo plazo del que tú y yo nos podemos imaginar. Y luego van vendiendo por años, en función de lo que les conviene, venden unas cosas o venden otras para darle a sus clientes el beneficio que corresponde. Y ellos ganar su comisión. Pone luego, esos tuiteros on-chain lo único que hacen es que la gente se confíe para colocarles el papel. A ver, los tuiteros, y estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, on-chain o on chan, como los quieras llamar, eh, no son tuiteros on-chain, son gente pues, que, que vive de las redes sociales o que viven de un canal de YouTube o que vive de lo que sea, ¿vale? Y, bueno, pues, eh, hacen ver esos datos. Pero, ¿qué pasa? Que esos datos no van a la velocidad de la luz, es decir, cuando los, la cantidad de, de Bitcoin que bajan en los exchanges eh, empiezan a caer con, con fuerza, no es, no es algo que vaya muy rápido y que automáticamente, ¡guau!, suba el precio. ¿Vale? Porque también decía alguien por ahí, creo que era Alejandro, que decía: eh, Es que hay poco, han salido muchos, pero no se ve que, es, que esté moviéndose el precio a, la, a pesar de que han salido muchos, muchos Bitcoin de los exchanges. Ya, ya, claro, es que eso no es algo que sea inmediato, eso lleva un tiempo. Y si veis las gráficas anteriores, cada vez que han salido Bitcoin de esta manera, al tiempo ha empezado a subir el precio. Esto es algo normal. ¿Por qué? Porque es escaso. En fin. Eh, los tuiteros no le colocan el papel a nadie, no te confundas. O sea, los tuiteros no mueven ni esta mierda de Bitcoin, ni esta. Eh, dice, cada vez que salen noticias de estas, Bitcoin, Bitcoin se pega un castañazo de dos cifras. Eh, yo creo que mmm, no, no, no estás, estás completamente descompensado y no, no, no, estás, no estás atento a esos datos realmente. ¿vale? Eh, entonces, cuando sale la noticia no quiere decir que automáticamente vaya a subir el precio, lo que te acabo de decir. Y luego dice, yo nunca he oído a nadie decir que las acciones de Apple se están acabando y el circulante está limitado, igual que con Bitcoin. Siempre hay gente que quiere vender. Claro, y con Bitcoin también siempre hay gente que quiere vender. La cuestión es qué cantidad. Primero, las acciones de Apple no son limitadas. Punto número uno. Hay X acciones de Apple, y cada 2 por 3, cuando le vienen en gana y quiere hacer una ampliación de capital, Apple, como va a hacer ahora, por ejemplo, eh, Amazon, o como va a hacer Google, o como va a hacer Tesla, hacen un split, 1 a 20, y cada acción se convierte en 20, diluyen el valor, y de 2.000 pavos la acción pasan a ciento y pico. ¡Ay, amigo! Pero eso Bitcoin no lo puede hacer. Bitcoin tiene un número finito, finito, ¿vale? De bitcoins. Por eso son tan importantes esos datos on-chain y saber dónde están los bitcoins y cómo se mueven. Y en cuanto empiezan a pasar a los, a los exchanges, ¡Ostras! Cuidado que se van a vender grandes cantidades y el precio va a bajar. ¿Vale? Entonces, eh, las acciones de, la, de Apple, te equivocas, y vuelvo a repetir, poca experiencia, pero ahí las acciones de la Apple y de otras compañías han estado muy limitadas. Y cuanto más limitadas, menos oferta hay y más demanda hay. Por eso suben de precio. O sea, yo creo que tienes que estudiar un poco, ¿vale? Estudia un poco. No te lo digo a malas, te lo digo buenas, porque eh, es, es, algo, es un concepto básico. O sea, para que las acciones de Apple suban, primero, tiene que haber pocas, tiene que haber poca gente que las quiera vender y mucha gente que las quiera comprar. Si hay mucha gente que las quiera comprar, es porque consideran que es un valor bueno y que da algo. ¿vale? Igual que pasa con Bitcoin, si hay mucha gente que lo quiere comprar, es porque piensan que puede ser un valor de respaldo que hay ahí. Ojo, no porque haya más o menos. O sea, eh, creo que el concepto que tienes es tan erróneo como el que pasó en el, en el 2000 con el tortazo de las .com. La gente pensaba en aire y no pensaba en tecnología. Cuidado con estas cosas, ¿vale? Luego digo, luego yo he respondido, ¿vale? Eh, porque no tiene, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Luego lo vemos en el vídeo. Y me, has con, me ha contestado. Sí, vale, las moneditas las puedes guardar en un foso y que no vean la luz, y no son capital de ninguna compañía, pero se me entiende lo que quiero decir. Sí, sí, yo te entiendo lo que quiero decir, pero no, no, no, no, estás totalmente equivocado, ¿vale? Son participaciones de un valor, las acciones son participaciones de un valor, eh, los trozos de Bitcoin son participaciones de un valor exactamente igual, exactamente igual, porque quien decide o no decide... ¿Qué vale o cuánto vale? Una cosa es el mercado. Y el mercado dice que ahora mismo Bitcoin vale 41.180 pavos y vale 41.180 pavos. Punto. Pienses en aire, pienses en tecnología, pienses en lo que pienses y esa es la realidad. La ficción es otra cosa. ¿Vale? Entonces, eh, las moneditas las puedes guardar en un foso. Igual que cualquier acción. Tú una acción la compras y te la guardas donde te da la gana. Tú la guardas y esperas a que suba. Eso se llama Especular. A más largo plazo o a menos, o a ma, un plazo más corto, no importa. Pero eso es especular. O sea, yo no sé de dónde estás sacando la información o, o qué has entendido, pero te aconsejo que, eh, y al que no haya entendido todo esto también, eh, oye, pues que os, os informéis bastante más, ¿vale? Porque es un grave error lo que estáis pensando. Muy, muy, muy, muy, vamos, te y bueno, poco más que añadir al respecto, simplemente algo para que bueno pues que la gente en general tengáis claro que no, que no, que, que Bitcoin es finito, eh, por eso es bueno que las acciones de una compañía no son finitas, que hay muchas criptomonedas que no son finitas y que pueden eh, generar todas las que quieran, entonces bueno, mmm, nos quedamos con las que son cuanto más deflacionarias mejor, pero mmm, encima Bitcoin, que tiene una gran, una gran demanda y poca oferta, es pues lo que buscamos. En fin, eh, y pensar que una acción no tiene eso, es no saber y no conocer el mercado, de verdad. Mejor pegarle cuatro vueltas, intentar conocerlo, porque así eh, vais a poder vais a poder ganar dinero. Ya está, ni más ni menos. En fin, vamos a ir a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver qué sustos o qué alegrías nos da. De momento va muy bien. Eh, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Muy buenas, pues suscríbete y dale a la campanita porque, oye, pues joder, pues, pues, porque a ti te da igual, no te cuesta nada. Es gratis, es gratis, las, te suscribes y es totalmente gratis. Y a lo mejor, oye, a, a, a, a lo mejor al final juntos aprendemos y juntos ganamos algo. Quizás, ¿eh? <risa> Aquí no hay garantía ninguna. <ríe> en fin. Eh, bueno, Bitcoin ha venido a probar en cuatro horas la media de 100. Esta mañana estábamos aquí en medio diciendo, ahí llegará, no llegará. Pues pienso que sí, pues mira, ha llegado. Pero ¿qué ha pasado? Que no ha podido con ella y hecho... ¿Por qué? Pues mirar... Vamos a ir a diario porque si no, se nos va a hacer eterno. Hay un punto muy importante. ¿Vale? para que Yo es que no creo en las casualidades. Entonces... ¿Veis este máximo que hay aquí? ¿Sí? ¡Pam! Un disparito por ahí. A ver qué tal. Y vamos a... ¿Dónde estamos ahora? Ahora lo quitamos para no tener tantas líneas. ¡Ay! Y justo coincide con la zona que nos ha rechazado. ¿Vale? Aquí fue... ¿Veis? Aquí fue un máximo también. Aquí fue una zona de apoyo. Aquí, bueno, fue, bueno, fue también zona de apoyo. Zona de máximos. O sea... Aquí zona de apoyos también. O sea, es una zona que es bastante importante. Fijaros cómo pasa aquí. Tremendo. Es una zona de resistencia que era difícil de pasar. Y que además, eh, bueno, pues eh, la media de 50 en diario, como ya sabemos, es hiper mega importante. Hoy, eh, ¿cómo son esa? Eh? Hiper mega importante. Jesús. Eh, bueno, en definitiva, eh, pues de momento no hemos podido con ella. Normal. También he dicho esta mañana que llevamos poco tiempo de consolidación, no como aquí y no como en todo este tramo, que además fijaros lo que la queríamos par de aquí. Por cierto, referente a la culpa es mía, vamos a verlo ahora, pero ahora, ahora voy a explicar por qué la culpa de lo que ha sucedido es mía y de nadie más, me achaco la culpa, lo siento mucho. Pero vais a ver algo súper importante, súper genial, que mola, a mí me encanta. Eh, la venganza se visible siempre en plato frío y es mejor. Eh, bueno, entonces de momento Bitcoin no ha podido con la media de 50. En diario, la media de 100 en 4 horas eh, esta vela de 4 horas que está haciendo no está mal dentro de que es una vela roja es... pero al final se ha recuperado y está haciendo un martillito cuanto más arriba mejor para intentar volver a atacar la media de 100 que no yo soy más partidario de que baje a, to... a topetear aquí la media de 50 en 4 horas la zona de 4500 ya sabemos que es una zona que ha sido de resistencia resistencia resistencia y ha sido resistencia anteriormente también aquí ha sido apoyo aquí ha sido apoyo entonces bueno venir eh, el pollo y que se apoye el pollo y luego o vuelve a tirar para arriba, estaría bastante bastante bien, creo que es una zona bastante maja eh, pero dicho esto, sigo pensando que necesitamos consolidar más y yo sigo creyendo en mi caída aquí a la zona de 37.3 37.4, vale más o menos esa zona, eh, creo que es una zona bastante interesante que puede ser que estemos pensando todos en que caiga aquí y al final no caiga y nos maneje y se vaya para arriba bueno, también puede ser que pensemos que caiga aquí y al final caiga más abajo, que tenemos aquí 35.000. Dios mío, qué daño. Eh, pero bueno, no sé, ya, ya veremos lo que decide hacer. Bitcoin muchas veces, ya sabéis que hace lo que le da la gana, lo que le sale del mino. Eh, por otra parte, es interesante, ¿vale? Que en cuatro horas, al menos en cuatro horas, cojáis una línea de tendencia y de los mínimos que vamos a marcarlo, va. Vamos a ampliarlo aquí y vamos a marcarlo directamente aquí de estos mínimos, a estos mínimos tenemos una línea de tendencia. ¿Por qué? Porque es probable que aquí podamos, veis que ha bajado aquí, podamos tontear, bla, bla, bla, y tocar en algún punto esta línea de tendencia otra vez. El perderla sería chungo, ¿vale? Entonces, ¿por qué la marcamos? No porque eh, wow me voy para arriba, tal! No, no, no, sino porque tengamos unos límites, vamos a dejarla bien, bien puesta, tengamos unos límites y un aviso en el cual, eh, oye, que apoyamos y empezamos a subir, bueno es, y pues sería entrada, que apoyamos y perdemos, bueno es, sería entrada, pero en corto, <risa> ¿vale? Entonces, bueno, eh, vamos a, a, a tener una, una guía, por eso el RSI eh, es una guía, una guía igual, que, igual que otras, y nos ayuda a, a, pues, a tomar decisiones en un momento dado, ¿vale? Ahí tenemos el canal, Pon. ¿vale? Toque de máximos, aquí toque de mínimos aquí, y bueno, vamos a ver si este canal de alguna forma lo respeta, lo lleva, para mí creo que lo, lo interesante ahora sería que viniese, pues como a esta zona del canal para luego empezar otra vez a subir y pegar un pepinazo, pero bueno, todo esto es muy relativo, no lo sabemos, y, y de momento lo que tenemos es dos toques aquí y dos toques aquí, ¿Vale? ¿Puede venir abajo? Sí. ¿Puedo venir arriba? Sí. No sabemos lo que hacer. Ya veremos. De momento, la zona de 50 es una zona de apoyo y posible rebote. ¿Veis que en cuanto la conquistó, horizontalizó? Y venga, para arriba, para arriba... Ahora necesito ir para atrás. ¿Por qué? Porque además, en una hora estábamos en una sobrecompra importante. Entonces, ya dijo, un toque, dos toques, tres toques... Brum, recupero aire, cojo aire y venga, otra vez para arriba. Esperemos que sea otra vez para arriba. También puede ser para abajo. A mí, la verdad es que yo prefiero un poquito, un poquito más para abajo. <ríe> Sorry, pero... Eh, aunque de momento, con el movimiento que está haciendo, viene, tontea con la media de 50, tira arriba, bien. Importante que empiecen a separarse aquí las medias en una hora, para que después en cuatro, pues igual, podamos ir a ciertos cruces que son interesantísimos. Ya veremos cómo sigue y qué tal vamos en el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de hoy, además, las bolsas, bueno, mmm, podrían haber estado un poquito mejor. Fijaros al final, cómo ha estado cayendo, luego ha rebotado, entonces ha estado con un, un poquito de, de, de indecisión, ¿vale? Pero, al final, el día, esta semana no, esta la semana va bien, el día no ha sido malo, ¿vale? ¿Por qué no ha sido malo? Porque esta zona, ¿ves? esta es zona que aquí se apoyó, esta zona que aquí fue resistencia, toque, toque, parece, parece tontería, pero no es ninguna tontería, está intentando cerrar por encima el cuerpo, y esto nos puede ayudar a que en los próximos días, pues haga el dibujo que tengo hecho aquí, ¿Vale? Este dibujo guarro de... de voy, a, voy a empezar yo a hacer NFTs así con cosas de estas, eh, porque yo que sé, a lo mejor un día vale algo y como hago estas líneas así tan guays, va a hacer una M. <risa> Podemos tener aquí un doble techo, ¿vale? Yo lo que creo que va a hacer un doble techo en esta zona y luego se va a ir para abajo. Y Bitcoin hará pues algo... No sé, ya veremos lo que hace. Pero, bueno, depende de la velocidad, sobre todo la velocidad de, de caída. Es más es importante, ¿no? Eh, ¿qué pasa en el resto del mercado? pues ha pasado algo interesante además, como alguien me ha dicho que, que lo mire pues os voy a decir que es culpa mía el tema de Netflix, aquí está la madre de todos los gaps, como he dicho en en un corto que he hecho eh, un 25% de, de gap bueno, creo que ha sido más o menos, vamos a verlo a la apertura 25 y pico ¿vale? o sea, tremendo el atortazo que se ha pegado, ha perdido dicen 200.000 eh, en realidad... Dicen que hubieran ganado... Eh, 500.000... Pero que... El tema de Rusia... Que han perdido muchos... Que van a perder más todavía... Se espera que pierdan más en el siguiente trimestre... O sea que... De momento... Castañazo... Eh, si vemos... voy a ponerlo en semanas... Porque es que si no es bastante difícil... Eh, Netflix tiene una línea de vida... Que yo suelo marcar... Los canales que suelo marcar en... en estos valores... Eh, tengo algo parecido en... En Amazon... Uh, entonces... Bueno, eh, fijaros que, que, que esto es después de la crisis de las Com, eh, empezó a emitir, a hacer sus primeras historias con, con videoclub online, que aquello era un poco rollo, igual que los vender, igual que para Amazon vender los libros, pues bueno, pues fue, fue cojonudo. Eh, tuvo unas zonas de resistencia que rompió, que luego pues fueron toda esta zona se convirtió en soporte, que tocó una vez y dos veces, y e hizo una falsa salida y fue para arriba. Entonces veis que tenemos unas líneas de máximos, con un punto aquí y otro punto aquí. Unas líneas intermedias con punto aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí. Y por debajo tenemos unas de mínimos, que es este punto con este punto. Ya veremos si llegamos. Yo creo que sí, que será la zona eh, más adecuada de compra. Pero tenemos que esperar los resultados del siguiente trimestre. Eh, posiblemente ahora tonteará un poquito arriba, un poquito abajo. Eh, yo creo que va a seguir cayendo hasta esta posible zona de soporte. Ya veremos a ver. Eh, y bueno, y luego tiene la, la línea intermedia, vale, que viene desde un puntos importantes, toque, toque, aquí lo cruza, aquí este apoya, aquí resistencia y aquí bueno, pues justo, curiosamente llega ahí, vale. Eh, era algo que podíamos esperar. Yo lo he esperado un poquito más adelante, pero ¡joder! Menuda castaña se está metiendo en las empresas con el tema de Rusia. Eh, bueno, es una oportunidad, posiblemente. Vamos a ver si llegamos a, a la zona de los 150 dólares. Bueno, vamos a ver. Eh, no, estaría, no estaría mal sería una muy buena oportunidad yo de momento no he entrado eh, porque quiero ver a ver cómo sigue reaccionando el mercado, si hay un pullback y una vuelta abajo, eh, que ahí se suele sacar un pellizco, sí que estamos en una sobreventa súper importante, estamos en semanal, eh, cuidado, fijaros que cada vez que ha llegado a este punto en semanal lo tenemos aquí, mira llega un toque y el siguiente toque, ¿vale? por, por línea ¿ves? toca aquí, en la primera en la que estamos ahora, toca y es la parte más profunda, recupera y vuelve a caer, por eso es a lo que yo me refiero, recupera y vuelve a caer, y toca la línea inferior, entonces es lo que yo quiero, recupera, vuelve a caer, toca la línea inferior, y entonces sí entraré. Mientras tanto, eh, prefiero esperar, ver a ver cómo va, porque parece ser que el siguiente trimestre se puede meter un castañazo. Entonces, posiblemente la gente compre, vea la oportunidad, tal, y si el siguiente trimestre vuelve a dar esos resultados tan negativos o peores que los de este, eh, se meta el castañazo final y podamos, entonces sí, entrar. vale. Eh, esto es lo que tiene, unos tienen que perder para que otros ganen. Esta es la, la realidad del mercado. vale. Y luego puedes pintarlo como quieras, pero esa es la verdad del mercado. Entonces, esto es culpa mía. ¿Por qué digo que es culpa mía? Porque yo ya sabéis que hace unos días con lo del tema de, de Will Smith dije que yo me quitaba de, de Netflix y fijaros la que he liado. La he liado, pollito, la he liado, pero, pero tremenda. Es increíble la que he liado en un momento. Otra cosa que os quería enseñar, que creo que es, es importante, vamos a verlo en diario, ¿vale? Lo he hecho en el corto, pero veis que aquí hay un hueco importantísimo de un 25%. Fijaros cuánta gente no ha podido empezar a vender sus acciones hasta que ha, ha, ha, ha abierto el mercado. Las ha puesto a la venta y por eso luego ha seguido cayendo, ¿vale? Venta en pánico. Eh, Mirar lo que pasa en las acciones tokenizadas con Netflix. Que no hay gap, no hay hueco. ¿Por qué? Porque están funcionando continuamente. Entonces, cuando ha dado los resultados, tú podías vender y haberte ahorrado toda esta caída. ¿Vale? O sea, si da los resultados y se cae y tú te ahorras una caída de un 35%, ostras. ¡Ostras! Por eso la importancia de cómo compras y dónde compras. A mí cuando me dices, joder, ¿qué exchange puedo utilizar? Yo creo que FTX está muy, muy bien. Eh, además, tenéis un link aquí debajo fantástico. <ríe> eh, para comprar tanto acciones. Y, y lo bueno que tienes es que no tienes por qué comprar eh, una acción completa de Google de 2.500 dólares. Puedes comprar un trocito. Tanto en Spot como en Futuros, ¿Vale? Tienes futuros del oro, tienes eh, futuro de Bitcoin, tienes Bitcoin, tienes cualquier montón de criptomonedas, o sea, y evitas ese, ese gap. En cualquier momento, vendes tu acción, te quitas de rollos, esperas a que el mercado se calme, y si luego hubieras querido comprarla aquí, le hubieras recuperado un 35% así, plaf. Cosa que no ha podido hacer la gente, que tiene sus acciones en los bancos, porque son... Un... Casi iba a decir una palabra para no monetizar. En fin, esto en cuanto a Netflix... Eh, polémica, hay gente no, pues que querían cobrar más hay gente, es que no, es que lo de Will Smith, que es algo algo tendremos que ver, pero eh, porque cancelaron la serie, yo digo, vale, si tú quieres ser un cínico y castigar a Will Smith, eres un hijo puta joder, oh, ya la he liado, pero pero la gente que trabaja en esa producción no tiene la culpa, porque tú seas un cínico, ¿vale? entonces, claro, esa gente la dejas en la puta calle, joder que lo por Dios. Y eh, a mí no me, no me parece bien, por eso yo mi, mi Netflix lo, lo quité. Ya está, punto pelota. Eh, que ahora con lo de Rusia pierden? Pues que le den por culo, porque son unos cínicos. Bien, eh, ya te digo yo que no monetiza. <ríe> en fin, ¿qué ha pasado con la dominancia de Bitcoin? Esa dominancia que queremos que baje, pues que ha subido, ha vuelto a tocar la línea morada otra vez. Y esta vez quiere cerrar en verde, eso no está bien, se va a venir aquí a la línea, cabrón. Hola, venga. Eh, entonces, bueno, sube la dominancia. ¿Qué pasa con el Total Market? Cae, y encima con una vela un poco fea. Pues, ¿qué pasa con las altcoins? Pues que se van al carajo. ¡Ay! puñetera, con lo bien que iba. Ha hecho un pullback. Pero bueno, todavía tenemos un poquito, podemos comer un poquito más abajo. Ya veremos. Eh... Está por un lado. Eh, ya la, la iremos viendo en los próximos días. Eh, pero vamos a ir a ganar unas perdedoras. Plan, perdiendo 17%. GMT 882. Vamos a ponernos en diario que si no nos perdemos. Vale, está. To no, todavía no ha abrazado la vela del día anterior, cosa que es buena. PER 6.84. No son grandes pérdidas, pero sí que. Es que todo lo que pasa por encima del 5 empieza a hacer pupa. Hero. También aquí perdiendo, sí lo que dije ayer, no sigue perdiendo. Tenemos ahí un TP marcado en la parte inferior y otro más gordito aquí. Es objetivo de total en caso de que llegase a caer ahí. Pero bueno, de momento tenemos ese objetivo eh, para poder entrar. ¿eh? Empezar a poder entrar, pensarnos si entramos. Pero tiene que dar señales de fuerza, si no, no. ¿eh? Eh, porque puede seguir cayendo hasta aquí. Si cae hasta aquí, ¿qué hacemos? Estamos... Chungo. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Nat, Karen, Nier, Firo, Rose. Bueno, están, pues, que hay bastante. Entre en torno al 5% hay bastante. Básica Tension Token ya 4%. Y bueno, en el lado positivo, ¿qué nos ha quedado? A ver, poco poca leche. Pero bueno, tenemos unas cuantas aquí, no están mal. EOS, Monero, Lina, MDX, Ambrela. Cílica sigue manteniéndolo, ostras, muy bien, esto es muy bueno. Me, me parece guay, ¿vale? Yo es que las, las Defi que estén ahí. Um, Perp, Fio, Library Gates. Bueno, dinero gratis, ahí está. Ape, los monitos siguen ahí a tope. Y Melos. Um, toca Melos. <ríe> Qué cabrones. En el Discord me han hecho aquí una 12-13 con el Melos. Pero bueno, vamos a ver Melos. <ríe> Dice permelos Melos. Um, ¿Qué pasa con Melos? Pues que está haciendo una vuelta, muy maja. Eh, ¿Qué objetivos puede tener? Pues si vemos esta caída, tiene un retroceso positivo. vale, Desde este máximo que hizo, vamos a verla hasta la parte de abajo, vamos a medirla pura y dura. Eh, ¿Dónde debe de llegar al menos? Además, fijaros que es que, es que esto, no es, esto no es casualidad. O oh, sí, no sé. Eh, fijaros. ¿Vale? A esta zona que aquí se apoyó aquí fue resistencia, pues yo creo que al menos melos me los debe de llevar hasta ahí entonces, vamos a marcar como zona de resistencia vale, la zona comprendida entre los 0.22 y 0.23 22 centavos y 23 centavos eh, es la zona de resistencia, ya la teníamos marcada con la línea, pero para dejarlo claro ¿por qué? porque posiblemente ...tenga que llegar hasta ella, ella pa, pa, pa, por lo menos a la parte baja, aquí, tengo un 25% a 0.21. Una vez que llega a 0.21, pues lo normal es que tenga un otro retroceso para luego intentar. Eh, tiene que ir generando máximos y mínimos eh, ascendentes. Sí que es cierto que nuestra línea de media ya está en verde, eso es muy bueno, el precio está a la derecha... ...con lo cual empezará a partir de mañana ya a, a ir hacia arriba. Bueno, vamos a ir siguiéndolo, y en principio el objetivo debería estar ahí arriba, para empezar, que es un 25%. Esta línea del triángulo, ¿vale?, que tenemos aquí, sería el siguiente objetivo a batir. Pero primero tiene aquí unas medias que, oye, pues, <ríe> todavía no tiene la media de 50, sí, es que es muy joven, es que es muy joven, ¿vale? Entonces, eh, todo esto es, bueno, haciendo un un esfuerzo, ¿no?, realmente, claro, cómo ha pasado la media de 50, y ahora se apoya en la zona, bueno, pues para intentar seguir. Esperemos que no abrace, que pueda seguir corriendo hasta la media de 100, que es, el, bueno, en teoría, el objetivo que debe de, de, de llevar. vale eh, Esto en cuanto a melos. Ya la tenía por aquí apuntada. Tenía por aquí también Litecoin. ¿Dónde estás? Litecoin. Vamos a ponerlo por orden alfabético, Pues si no... Anda, está Cake por aquí, bien positivo, 382. Tenía cosas, alguna noticia positiva, tenía Cake, ¿verdad? Eh, creo que es interesante que se vaya acercando a la línea de tendencia Vamos a ponerlo en diario, joder, pues si no. Eh, porque esta súper mega cuña en la que está metido, eh, bueno, pues una vez que salga, puede, puede meter un pepinazo al alza bastante interesante. ¿Qué se utiliza? Bueno, sigo insistiendo lo mismo. Se utiliza cada día, cada día tiene más pares. Eh, para mí es, es, es, es el rey y podía ser, uy, Atlético Maricero Granada cero Ya puedes consultar los puntos, dice esto. Eh, claro, el Fulmondo, yo sigo también en las ligas ahí. Eh. Entonces bueno, el cake ahí está, pues intentándolo. Pero yo digo, sigo diciendo lo mismo. Para mí es un valor tremendo eh, y no solo, no me refiero al valor de, del precio, me refiero al valor que tiene sí un exchange descentralizado de estas características que han salido copias sí, estoy totalmente, bueno pues eh, eh, es lo que hay. Pero ostras, creo que creo que tiene mucho mucho mucho que decir todavía, muchísimo. Eh, que me pierdo yo. Teníamos Litecoin. ¿eh? Vamos a ver Litecoin. Si me pongo a, aquí. Para. Quiero hacerlo rápido. También no quiero ser pesado. Tengo unos valores buenos que me habéis pedido. Eh, pero. Aquí está. Pierde un 1.85. Está en una zona. una 2. Bueno, toda esta zona que está otra vez, otra vez, otra vez la vuelvo a probar. Como suelo, ¿vale? Como zona de soporte. Eh, en todo el movimiento. Bueno, eh, tiene una línea de tendencia que es a donde tendrá que ir en el próximo vez que arranque, pero va a ir muy de la mano de Bitcoin. Es decir, cuando Bitcoin se recupere, Litecoin se recuperará. Ya está. O sea, mmm, jode, bueno, análisis. Ya, pero es que es la realidad. Es que no hay más. Mmm. Si vosotros queréis ver a Litecoin por encima, ¿vale? Pues lo que hace falta es que Bitcoin ¿vale? haga, haga, haga lo suyo. Entonces tenemos aquí esta especie de triángulo descendente, cuña, como lo queramos llamar, que en algún punto la va a reventar pero hay amigos, es que el mercado en general no tiene fuerza, no tiene la potencia que desearíamos, entonces eh, hay veces que mm, es mejor esperar, es mejor tener paciencia yo creo que la zona de los 90 la volverá a tocar eh, ya, ya nos lo advirtió aquí con esta mecha, eh, para mí creo que es un objetivo y, y compras en 90, pues sí, sí, sí sí ahí yo, yo creo que sí le, le meteré por lo menos comprar un par de Litecoins o tres y ya está. Y, y como parte de una cartera, esa plata digital que no acaba de arrancar, porque tampoco tiene un buen gestor. Eh, sé que es el problema muchas veces de, de estos proyectos, ¿vale? Siendo lo bueno que es, ¿vale? Eh, pasa lo que pasa. En fin, eh, y podría ser mucho mejor. Entonces, Litecoin ahora mismo eh, está en una zona de soporte, lo es, ¿vale? Pero eh, creo que sí puede llegar a los 90%, y necesita que Bitcoin tire Objetivo actual es, es 142 Este 142.7 que tengo aquí marcado Que fue este máximo anterior Pues es un, un objetivo muy claro Pero claro, antes tendría que pasar Esta zona de los eh, 127 130, 128 vale, esta, esta, esta línea de tendencia que tenemos aquí Este especie de triángulo que está formando Pequeño triángulo, que puede ser de continuación Es decir, he caído, formo un triángulo aquí Y sigo cayendo ya veremos, a ver, el mercado qué es lo que nos dice y si nos pide más sangre o, o no, ¿vale? eso en cuanto a Litecoin eh, Celo ¿qué es Celo? Luego vamos con los Axis también, Cadena a ver, Celo eh, Celo también está bien eh, y además eh, creo que eh, todavía tiene que evolucionar evidentemente pero tiene buena pinta, a mí me gusta. A mí me gusta. Es algo que... Bueno, venga, un toque más. <ríe> Así tenemos más toques. Eh, medias. Vamos a ver qué medias tenemos por aquí. Vale, he intentado pasar la de M20. No ha podido, se ha apoyado. ¿Veis? ¿Veis que...? Bueno, primero, está perdiendo medias. Es en el camino en el que está. Eh, perdió la de 50 ha retesteado, la ha recuperado, pero vamos a ver si no la vuelve a perder. La de 100 no es capaz de, de, de cerrar por encima. Cuando sea capaz de cerrar por encima de la de 100, la, la 20 se la va a repampainflenar. Entonces sí que podría ir a por la 200. Objetivo actual de celo es 4.20 aproximadamente. Soporte, lo tiene aquí en este mínimo, en 2.40. ¿Vale? Muy abajo, sí. Sí. Quizás eh, est est esta caída que hubo aquí en 2.90. Nos puede hacer de soporte también, pero es un soporte muy relativo, ¿vale? Porque no, no tiene un, una ruptura al alza con fuerza. Fíjate aquí, sin embargo, como sí eh, hizo de soporte y fue a, a, a hacia arriba con mucha fuerza. Eh, es un segundo suelo más alto que el anterior, con lo cual está muy bien. Quizás aquí necesite hacer un segundo suelo posteriormente, no lo sé. Pero en principio ha venido al vértice vale, de esa zona y ha rebotado. Bueno te lo puedo comprar, pero tiene que demostrar fuerza pasando la línea nitro, la blanca, ¿vale? Tiene que pasar esos 3.4, 3.40, arriba para, bueno, pues para alguna forma decir, vale, si sí estoy aquí, estoy vivo y tengo fuerza. Si no, lo que va a hacer es irse para abajo, perder otra vez 50 y el soporte está aquí. ¿Vale? Aunque haya hecho ese toque ahí, 2.9, el soporte realmente está aquí. Este es un soporte muy relativo. ¿Vale? ¿Puedo hacer un doble sur y volver arriba? Sí. Pero, bueno, vamos a ver. Es que aquí... Eh, ha habido, ha habido mucha, mucha distribución en esta caída. ¿vale? Se ha distribuido aquí, se ha distribuido aquí, se ha distribuido aquí. Entonces todavía no hay fuerza en la subida. Le haría falta un día de mañana con más volumen vale, y que pasase ya, te digo, la, los 3.4. Si, si pasa esa zona, sí que podremos empezar a pensar ya en, en ir a media de 200, que es el objetivo real que tendría ahora, en, en 4.2 aproximadamente. Eso en cuanto a celo. Eh, ¿qué pasa con los Axis? vamos a ver vamos a hacer unas proyecciones en los Axis que yo sé que te gustan Axis, venga bueno, pues está en esta, toda esta zona de caída, esta zona de compra que teníamos marcada ¿vale? Sí, cada vez que cae ha vuelto a subir aquí cayó, volvió a subir aquí está volviendo a caer eh, fijaros que estamos marcando eh, esta, esta, esta zona por un lado y por debajo tenemos más o menos esta zona. Bueno, pues una trompetita que se abra más o menos. Más o menos tenemos un canal horizontal. Eh, ahora tocará tontear un poquito y posiblemente irá luego al alza. El objetivo lo tenemos nuevamente en 74, en este máximo relativo anterior. Si lo rompe, sería otra cosa. ¿vale? Entonces, en principio, de esta caída, que parece que tenemos aquí un suelo marcado, vale de esta caída, la proyección que nos podría dar al alza ¿vale? vendría... Bueno, si la tenemos aquí marcada. Fijaros cómo estamos marcando una proyección completamente distinta, un movimiento diferente. Pero, sin embargo, aquí nos está dando que el TP está en línea con este. Que teníamos marcado antiguo. O sea, tremendo. Entonces, bueno, eh, podemos decir que entre los 84 y los 89 dólares es un objetivo que, además, fijaros cómo está la media de 200 en ellos, O sea, casualidad. No sé si es casualidad o no. Ahora bien, eh, para que eso se cumpla, ¿qué tenemos que conseguir? Pues que pase... ...al menos de los 55.3... ...que sería el primer objetivo... ...que va a coincidir con la media de 100... ...aquí la tenemos... ...clavadita... entonces vale ...ahora, ¿qué pasa? A todo lo contrario... ...vamos a ir eh, a objetivos... vale ...de esta subida... ...es decir, si me voy para abajo... ...si pierdo esta zona que tenemos aquí... Eh, ...que tenemos marcada de compras... ...que tenemos como mínimo... Eh, ...los 36... Eh, ...29 estos que hay aquí... ...¿qué pasaría? ...es decir... Esta subida que hay aquí, de aquí, este máximo, pa, a este mínimo, vamos a proyectarlo hacia el otro lado, ahí, a este mínimo, de este mínimo a este máximo. Tiene un retroceso. ¿Qué objetivos tiene? Ahí, ay, ¡Ay, amigos! Pues está aquí en los 32 aproximadamente, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que antes de llegar a los 32 estaríamos ya en una zona de sobreventa lo suficientemente importante como para tener un retorno bueno, ¿eh? bastante bueno. Pero bueno, ya sabemos que los caminos de Bitcoin son inescrutables. ¡32! Venimos y nos apoyamos en yo creo que la zona de 36 estaría bastante bien. La más ya la tenemos medida anteriormente. Creo que es una zona bastante bastante buena. Eh toda la zona de compras, que es una zona amplia sí, claro, nos ha jodido, pero es que acertar es complicado, pues eso hacemos uno, dos y tres, tres, tres entradas, para luego a la vuelta, y a lo mejor una cuarta aquí por si acaso <ríe> para que luego a la vuelta pues hey, saquemos los reditos que, que tenemos que sacar, eh, ya me gustaría a mí saber el punto exacto y finito de esos damos una, una de cada 20 a lo mejor, damos uno en un punto más o menos fino, pero la realidad es otra, entonces bueno esos son más o menos los objetivos que tenemos con eh, los Axis en el, en el corto plazo. Eh, tenemos cadena. Ay, cadena, me gusta, me gusta cadena. O sea, qué tal lo desarrollan de aquí a uno o dos años. Joder, ¿qué nos sigue das plazo con los proyectos? Es que hay que darles plazo, hay que dejarles respirar, hay que dejarles, primero que el mercado los conozca, segundo, eh, que puedan terminar de desarrollar todo lo que quieren, porque si no... Así que somos inversores de proyectos eh, que no sabemos en qué punto, en qué punto están. ¿Vale? En cadena teníamos marcada toda esta zona de compras. ¿vale? Aquí la perdimos un poquito y volvió a ir al alza. Aquí la estamos volviendo a perder otro poquito. Tiene pinta porque está ahí ves, que está poniéndose en verde. Parece que puede ser que quiera ir al alza. Ya veremos a ver si puede porque vienen las medias aquí dando por saco. El precio medio del mercado no lo está aceptando demasiado bien. Esta línea que iba para la alza ya la perdimos. Se nos viene este mínimo. ...y este mínimo... ...esta otra ya no vale para el carajo... ...o sea que la podemos utilizar como... ...esta línea dentro de este triángulo... ...entonces ¿qué pasa? ...que cuando tenemos estos triángulos son peligrosos... ...¿por qué? ...pues porque estamos de una caída... ...hacemos un triángulo... ...posiblemente muchas veces para seguir cayendo... ...a no ser que el mercado tenga fuerza suficiente... ...y diga no, voy a hacer un suelo... ...tonteo un poco en la zona... ...cojo mucho capital en esta zona hago otro suelo y luego me voy para arriba, ¿vale? Al menos objetivo para cadena estaría en la zona de 9.80, estos máximos que hay aquí, ¿vale? Yo, ah, pone 10, pero yo me iría a 9.8, ¿vale? No me iría más arriba. En los cierres, un poquito por debajo de los cierres de estas velas. Eh, oh, cuidado, porque ese objetivo está en un 83%. Cuidado. ¿Vale? Al, eso es en el corto plazo medio. En el largo plazo, el objetivo está aquí. Está en 25. O sea, ya está. O sea, si tú dices, no, es pues que tengo aquí, yo sé, 500 pavos que no tal, guárdalos aquí y el año que viene recogerlos aquí. Es un por 5. 5 por 5, 25. De 500 saca 2.500. Le pagas a Hacienda su 25%. Y ya está. Bien. Eh, esto en cuanto a cadena. Hex. Hex, Hex, Hex, Hex, Hex. ¿Dónde estás? H. -E. como que no está Hex? Tiene que estar. Que lo tengo contra el Bitcoin. A ver. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, qué raro. no Tengo yo aquí Hex. Puede ser. Bueno, no importa. Lo metemos. Ver, lo hemos visto veces. Ah, no, no, no, no, no, no. Vale, lo quité. Lo quité. Bueno, vamos a, a ponerlo. A ver cómo va, Hex. Lo quité por algo y no me acuerdo el qué. No sé si era por el fundador, por alguna mierda de estas. Eh. Pero bueno, ahora mismo está igual que todos. Es decir, si veis esto y veis cadena, es muy similar. ¿Vale? Está haciendo este triángulo que hay aquí. Tendrá que terminar de... Está a su modo, Tendrá que terminar de hacer lo que tenga que terminar de hacer. Pero, si es de caída y no tiene fuerza, pues nos iremos más abajo. ¿Dónde? Claro, Vamos a hacerle una proyección. De esta última caída, al alza, el objetivo, nos lo marca en 0,18. ¿Vale? Entre 0,18 y eh, 0,19. Que nos coincide con la media de 200 cuando llegue a ese punto. Más o menos. ¿Vale? Vale. En el infierno, si, se, si resulta que cuando hagamos esto, caemos, ¿vale? Nos dice que siempre el último impulso negativo o el último impulso positivo, ¿vale? nos dice que tiene un objetivo uh, bang, en 0.075. ¿Nos coincide con alguna zona? Pues sí, fijaros, qué curioso. Que si yo ahora tiro aquí un pequeño disparo, aquí, y hago, bang, máximo. Resistencia y soporte de vuelta, pues me coincide dentro de toda esta zona que me marca como objetivo si cae. ¿vale? En caso de que caiga. Bueno, pues ahí tenemos una... ¿te, que ¿Tenemos antes un, un posible suelo? Sí, ¿vale? En 0.10. Tenemos este máximo con este mínimo, muy similar a este anterior, en el siguiente escalón, y además ya se ha apoyado en, en esa zona una vez. Con lo cual, bueno, pues puede ser... Evidentemente es un suelo bastante más sólido, un soporte, porque tiene un toque más, que lo que sería este. Pero si lo pierde, automáticamente ¡pum! te vienes aquí, ¿vale? Eh... Poco más que decir de Hex. Ya hemos dicho proyección a la alza, proyección a la baja. ¿Qué está pasando? Pues no sé qué está pasando. De momento no lo he visto en ningún exchange importante. Con lo cual, lo que está pasando es que le falta eh, algo de marketing posiblemente. Digo yo, ¿eh? En fin, eh, ya me lo quito de aquí porque no lo, no lo sigo. Uh, pero bueno, si me lo vuelves a pedir lo volveremos a meter. <ríe> ¿Qué pasa con Bitcoin? Uy, Con Eflin no. mira eh, estáis rebotando un poquitito. Ay, madre mía. Vaya castañazo. Jesús. En fin, eh, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, está rebotando un poquito, yo digo, yo estoy tonto. Está llegando a la línea, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Eso es. Está llegando a esta primera línea. Aquí debe tontear un poco y luego lo que yo quiero es esperar a que caiga a esta. Entonces sí. Bien, eh, vamos a ir a Bitcoin. ¿Cómo están esas velas de cuatro horas que se estaban generando ahí? Para, para, para. Ampliamos, bueno, de momento una vera un Martito aquí interesante, a lo mejor le da por rebotar y bueno, de momento lo que hay que hacer es, como decía aquel, aplanar la curva, vamos a aplanar la curva, ¿vale? Entonces, bueno, eh, a ver si consigue que esta media de 100 esté un poquito más suavecita para poder intentar atacarla. Pienso, ¿vale? Creo que debería o que vendrá a soportarse de una forma u otra en la media de 50. A esto estamos hablando del muy corto plazo. ¿Vale? Muy corto plazo. Creo que en el corto plazo todavía nos queda... ¡Caída aquí! ¡Caída aquí! ¡Caña aquí! ¿Vale? A ver si lo hace. Bien, eh, poco más que añadir. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabéis, lo ponéis en comentarios. Y como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.